El gran evento de Galactus sucedió demasiado deprisa y parece que realmente casi nadie se dio cuenta de los secretos y easter eggs que había en el propio evento escondidos. Por ejemplo, muchísima gente ha visto el mundo de Travis Scott justo en el espacio mientras viajábamos con el bus de batalla. Así que cracks, bienvenidos a todos a los secretos que te perdiste del evento final. ¡Qué locura de evento, loco! Este evento ha sido con diferencia el mejor de todo Fortnite. Además, creo que la temporada actual va a ser una auténtica maravilla y una locura. Algo grandioso está de nuevo por venir en Fortnite esta temporada. Y muchísimos secretos y easter eggs están todavía por ser descubiertos. Temporada 5.0. Uh. Lo malo es que hasta dentro de tres meses no hay otro evento. Bro, ¿te gustaría conseguir el nuevo pase de batalla gratis? Hoy puedes conseguirlo con la Neox Army Voy a sortear 10 pases de batalla para todos vosotros Así que asegúrate de estar suscrito al canal con la campanita activada Usar el código de Neox en la tienda de Fortnite Que eso apoya muchísimo y gracias a vosotros Puedo seguir haciendo los vídeos que hago tan chulos y que tanto os gustan Y deja tu poderosísimo like en este vídeo A ver si logramos llegar a los 10.000 likes Sería una locura Recuerden participar en el sorteo que lo tenéis debajo justo en la descripción de este vídeo Y hoy no me voy a enrollar mucho familia ¡Quiero ir al grano! ¡Vamos! Las referencias a Travis Scott Como hemos comentado al principio, mientras nos dirigimos con el autobús por Galactus Mucha gente reportó que vieron un secreto en las estrellas Justo al lado del gran planeta pudimos reconocer el astro de Travis Scott este es el Astro World o el hogar de Travis Scott en Fortnite, por supuesto. Esto lo vimos en el mismo evento de Travis Scott, que además hace referencia a lo mismo que en lo que está ambientada esta nueva temporada, sobre el cosmos y mucho más, la victoria del evento contra Galactus. Bien, una vez introducidos en el propio evento, tuvimos la oportunidad de probar en primera persona cómo sería disparar desde un vehículo en Fortnite con mira para apuntar, disparando así a los drones que enviaba Galactus para derrotarnos. Pronto probablemente tendremos esta jugabilidad en el juego con las nuevas naves espaciales de Star Wars. Casi seguro que sí. Pues en el evento, no solo eso, sino teníamos un contador al lado de nosotros para poder ver la vida que nos quedaba en el evento y además las kills que obtuvimos en el evento. ¿Sabían que existía este contador? Yo logré obtener 74 kills. ¿Y vosotros? Coméntenlo en los comentarios. El agente Jonesy ha sido revelado. En la parte más confusa de todo el evento, logramos vencer a Galactus y ahí vimos la pantalla negra. Todo se vio envuelto por la oscuridad y fuimos enviados a ver una cinemática de Jonesy en la oficina. Una alerta roja por peligro en la oficina sonaba fuerte y al parecer Jonesy había sufrido algún tipo de desmayo o aturdimiento. Tal cual vimos cómo levantó cabeza y se asustó de lo que vio. Y ahí terminó el evento, chicos. Eso significa que también las instalaciones se vieron comprometidas por el ataque de Galactus a la isla. ¿Significa eso que realmente la oficina y Jonesy siempre estuvieron en la misma isla? Si no, ¿por qué sufriría daños la oficina si lo único afectado por Galactus fue el mundo de Apolo? ¿Se esconden acaso dentro del búnker sellado? ¿Quién sabe? Pero averiguaremos mucho más sobre el personaje de Jonesy durante esta temporada. Las grabaciones de John Jones En cuanto el evento finalizó, pudimos observar en nuestras pantallas cómo aparecía el mensaje de presentación de la temporada 5 de Fortnite. Con un contador justo al lado indicando el momento de llegada de la nueva temporada, Fortnite tuiteó que punto cero era inestable. El nuevo proyecto recibe el nombre de Cazador. En cuanto aceptamos la transmisión secreta del tuit, recibimos un mensaje con la grabación ya disponible. Vamos a escucharla. Informe de Realidad 1987 ¿Por qué están las junglas de todas las realidades a rebosar de serpientes venenosas y depredadores raros? Ah, en fin, merecerá la pena cuando encuentre a Maeve los lugareños la llaman Corazón Salvaje, o lo que es lo mismo, una cambiaformas. Se dice que los dioses le han concedido tres formas, tiburón, arpía y, um, um, bueno, la verdad es que nadie ha vivido lo suficiente para ver la tercera, va a ser la leche. Oh, esto será divertido, nos habla sobre la chica cambiaformas, y sabemos que esta es la mujer que aparece en las fotos de la pared de la oficina. Esto significa que las grabaciones estaban revelando las skins del pase de batalla. Esta chica cambia formas, tiene tres formas conocidas. Un tiburón, una arpía y una tercera forma misteriosa que todavía no ha sido descubierta. Recibimos la segunda de las grabaciones que fue la siguiente. Informe de realidad 42. El siguiente recluta se hace llamar Cóndor. Al final conseguí que dejara de hablar solo bajo la lluvia sobre cerezos en flor o lo que fuera eso. Según una leyenda local, se trata de un espíritu vengativo que ha pertenecido a la familia del emperador desde hace siglos. Dicen que es capaz de conceder cualquier deseo por venganza, sin importar lo terrible que sea. Así que tenemos que tener cuidado con lo que pedimos. Y es que en el momento en cuando estáis viendo este vídeo, os puedo asegurar que hay muchas más grabaciones. Pero por ahora parece que hemos obtenido grabaciones... De John Jones en su expedición a la isla de Fortnite Y de cómo funciona esta La skin de Galactus Y ahora os puedo decir que realmente la skin de Galactus Si sí parece que llegará a nuestra tienda de Fortnite Si quieren obtenerla cuando salga Ya pueden poner el código MISTER de Neox en la tienda para apoyar Y es que eso ayuda muchísimo a crear vídeos como este que están viendo ahora Gracias de corazón la referencia de ACDC La razón por la que fue como escuchamos una canción de ACDC La razón por la que escuchamos canciones de ACDC en el evento de Fortnite contra Galactus Es porque hay un easter oculto que en los cómics de Marvel se encuentra la respuesta No es porque a Fortnite le pareciese bien poner la canción y ya está A ver, era un temazo fue realmente un pequeño guiño a Tony Stark en sus cómics Y es que ACDC es el grupo favorito de Tony Stark Y parece que también en las películas suena mucho ese grupo musical Siempre que Tony Stark escucha música Le encanta escuchar ese grupo Realmente lo comprendo porque... ¡Vaya músicote loco! La ubicación de Punto Cero Logramos averiguar que realmente Punto Cero estaba justo bajo las ruinas, debajo de la autoridad, era obvio no, siempre ha estado en el centro del mapa, por lo que no iba a ser menos esta temporada. Muchos jugadores creían que realmente el Punto Cero se escondía en el búnker sellado, pero se descubrió su ubicación real. El secreto de los autobuses En el evento pudimos observar cómo Tony Stark se había encargado de modificar nuestro puente y bucle directamente Clonando así millones de veces a los autobuses para lograr vencer a Galactus Un plan maestro que trajo diferentes pistas Al parecer comentan muchos jugadores que en estos autobuses se podían ver y diferenciar diferentes personajes conocidos Realmente no pude observar nada de esto en el evento, pero si alguien vio algo que lo comente en los comentarios, ojalá Spiderman estuviese ahí. ¡Hasta aquí el vídeo de hoy, familia! Espero que les haya encantado y mañana nos vemos de nuevo, cracks. Recuerden, siempre, código Mr. Deneox.